Hola amigo, amigos, soy César Jean y hoy te voy a presentar siete factores importantes para potenciar tu autoestima. Evidentemente, en el momento en el que estamos viviendo con la COVID y demás, el estrés, la ansiedad y, y la velocidad de giro con la que se vive, nos provoca una ansiedad y un estrés tremendo. Y muchas veces directamente pues te olvidas de quién eres, te olvidas de hacia dónde vas. E incluso a veces ni lo sabes, no te has parado todavía a ver hacia dónde vas y, y qué puede ser de tu vida. Y esto te crea todavía un vacío enorme y todavía más estrés y más angustia y más angustia y más estrés. Te quedas en un bucle en el cual aparentemente no tienes salida, sin embargo es porque no tienes respuestas. Y si te digo que sí tienes respuestas, solo has de parar. Parar y dedicarte 45 minutos para hacer una dinámica que te voy a proponer a continuación. En base a estos siete factores. Espero que te provoque. Nos vemos dentro. Olvídate ahora mismo del pasado. Olvídate ahora mismo de la familia. Olvídate ahora mismo de los amigos. Incluso, olvídate ahora mismo de los enemigos. Ponte con todos tus sentidos en el presente en el aquí y en el ahora. Habrás escuchado y visto muchos temas relacionados con la autoestima y entiendo que tengas la cabeza hecha un bombo con miles de ideas y conceptos y prácticas y formas de hacerte sentir feliz aparentemente plásticas o aparentemente poco trascendentales, muy marketinianas. Sin embargo, lo que yo te voy a proponer son siete pasos, siete puntos que te van a hacer Feliz en primer lugar y potenciar tu autoestima sí o sí. Lo único que has de pensar siempre es en el presente y hacia adelante. El pasado, déjalo donde está. Ya te ha afectado suficientemente bien o suficientemente mal. Ya iremos más ahondando en el pasado en otro momento. Ahora quiero que pienses y que mires con esperanza y fe hacia el futuro. Desde una realidad presente tuya. No desde ideas o conceptos virtuales o estadísticas o ideas de éxito que están más allá o más lejos de cuál sea o vaya a ser tu éxito desde ahora. Lo más importante es salir de tu zona de confort. También sé que habrás escuchado este término, pero no te asustes. No significa salir de tu zona de confort algo de lo fácil a lo muy difícil o de lo normal a lo extremo. No en absoluto. Salir de tu zona de confort es simplemente dar pequeños pasos que no has dado hasta el momento que te obliguen a tomar acción desde ya. Sin embargo, no lo olvides. Pueden ser pequeños pasos. El punto número uno es que seas una persona honesta, íntegra. Entiendo que es así. Entiendo que partimos de esa base. Sin embargo... Quiero que lo tengas presente porque es muy importante que al ser honesto, al ser íntegro, al ser limpio de corazón, sé que tanto te vas a ayudar a ti como que ya lo estás haciendo para con los demás. En definitiva, ser el mejor ejemplo que puedas ser para los demás, no pensando en los demás, ojo, pensando en ti. No saliendo de ti para agradar a los demás, que eso es otra cosa, no, sino que ya de por sí, tu luz agrade a los demás, sin juzgar, sin etiquetar, desde un punto de vista neutro o, como habrás también escuchado, no tóxico, dando espacio y cabida a la forma de ser de cada uno, respetando donde tu libertad acaba y donde empieza la del otro y viceversa. Punto número 2. Vivir con un propósito. ¿Qué es esto de un propósito? Bueno, yo te puedo contar francamente que hace muchísimos años... Recuerdo perfectamente una de las veces que iba caminando por la calle... Tenía la mirada perdida, no sabía ni siquiera a dónde iba... Caminaba con un vacío interno, pero muy, muy, muy potente... Y me sentía vacío, literalmente vacío... Como cuando... Como cuando un cervatillo por la noche... Se queda deslumbrado por los faros del coche que le procede Antes de que lo atropelle... Así estaba yo... La mirada perdida, vacía no sabiendo ni lo que estaba pasando, ni hacia dónde iba, ni qué podía hacer, nada, perdido, perdido. Eso te aseguro que es el mayor sufrimiento y mayor dolor que puede tener una persona, no saber para dónde va. Ya no tener amigos que te ayuden, o familiares que te ayuden, o profesores, o maestros, o coach, o mentores. No, es no tener nada. No saber nada de a dónde quiero ir, de lo que quiero hacer, sentirme perdido, como sin madre, como sin padre, como sin familia, como sin nadie. Dios mío de mi vida, aquello para mí fue horroroso. Y gracias a Dios, todo lo que te voy compartiendo es lo que me ha ido ayudando a entender, a coger un camino, un propósito de vida que me sea beneficioso a mí y por supuesto beneficioso a ti. Por lo tanto, el segundo punto, vivir con propósito, es buscar por todos los medios, lo antes posible, hacia dónde quieres ir. Hacia qué ruta de viaje quieres emprender. Sea la que sea, sin juzgar, sea buena, sea mala, sea regular, entiendo que vas a buscar una buena. Aunque lo importante es que haya una, que encuentres una, que te ayude a alguien a encontrar una. Ese punto de partida es crucial, es esencial para que puedas llegar a hacer, ser, compartir y vivir algo importante en tu vida que te dé felicidad y paz interior. Punto número 3. Asertividad. Es también muy importante para tu felicidad y para tu autoestima la capacidad de ser asertivo. Te lo voy a reducir ahora porque realmente... Sé que vas a indagar en la red, entonces no es necesario solamente que sepas si te resuena que esa parte de la asertividad que necesitas es saber poner límites a los demás, saber decir no a los demás. Yo también recuerdo una etapa en la que me era imposible, no sabía hacerlo. Me pidieran lo que me pidieran, incluso yendo en contra de mí mismo, en contra de mis intereses, en contra de mi autoestima, yo decía sí. Aunque no pudiera, aunque me pasaran dos o tres días que pudiera hacer aquello que me pidieran, yo decía sí. Y evidentemente te puedes hacer una idea de cómo estaba mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. Con esa ansiedad y ese estrés tan bestial de querer por todos los medios hacerlo y hacerlo bien aquello que me pidieran aún sin tiempo. Aún sin saber cuándo y a veces incluso sin saber cómo. Por lo tanto, lo primero, lo esencial que has de aprender... Es a ser asertivo, sobre todo y desde, desde el comienzo de la asertividad a decir no, a poner límites a los demás. Punto número 4. Hacerte cargo de ti mismo y ser responsable de ti mismo. Esto es durísimo, esto es, esto es horrible porque cuesta, cuesta muchísimo. Eso no significa que no se vaya a conseguir, claro que sí lo vas a conseguir. Pero comprendo que tomar la responsabilidad de uno mismo es duro porque es... Saber que eres el responsable de los aciertos y el culpable de los errores. Y claro, ¿quién quiere ser culpable de algo? Nadie. Pero ciertamente para tomar responsabilidad de ti puedes pedir ayuda. Puedes precisamente reconocer y mirarte a ti mismo dónde necesitas transformar algo en tu vida, cambiar de forma permanente, transformarlo, porque si no te vas a morir, y también te puedo decir que morirse, morirse en vida es, Dios mío de mi vida, tener la sensación de querer morir, de buscar el suicidio, es, es de donde no has de llegar jamás siquiera, porque tu vida, porque tú mereces vivir, mereces sentir, mereces compartir y mereces progresar. Punto número 5 es la capacidad que puedas tener de empatizar con los demás, de congeniar con los demás, entendiendo a los demás lo que les pasa a ellos sin apego y sin embargo con la energía de la ayuda, la energía del poderle decir a otra persona de forma humilde y sincera, no estás solo, no estás sola, yo con lo que pueda te puedo ayudar y te voy a ayudar porque a mí me han ayudado. Porque a mí me nace ayudarte. Esta parte de empatizar sé que es compleja porque hay personas que tienen esa eh, capacidad eh, apagada, totalmente apagada. Han necesitado resguardarse del mundo por dolores pasados, etc, etc. Y lógicamente no tienen capacidad de empatizar porque las personas que pudieran tener en su entorno familiar probablemente tampoco sabían empatizar. Entonces no les han enseñado a empatizar. Hay un sentimiento personal, íntimo, de empatización quizá con los animales, quizá con, con los más pequeños, los cachorros, que nace de cada uno. Pero hay personas que no tienen esta capacidad, porque no saben cómo tratar a ese cachorro, no saben cómo tratar a ese animal, lógicamente cómo van a saber empatizar con un ser humano. Sin embargo, si te ves poco fácil de ello... Hay formas de comenzar a aprender, a empatizar desde ese amor que nunca recibiste. Sé que es poco fácil, sin embargo te aseguro que se puede conseguir. El punto número 6. aceptarse cada uno como es. Aceptarte conectando con ese niño interior que hay dentro de ti, esa niña interior. Desde el punto más amoroso, más neutral, sin juicio, sin etiquetarte, sin yo soy un bicho raro, soy una bicho raro. ¿Quién te dijo eso? Entonces, acéptate como eres, porque dentro de ese 100% de cómo eres, seguro que hay mucho y muy bueno. Y el punto número 7, que también es poco fácil, sin embargo, viviendo el presente minuto a minuto lo puedes conseguir solamente con práctica. Es vivir de una forma consciente. Como bien me has oído en otros vídeos y en otros podcasts, siempre digo lo mismo al finalizar, suelo decir muchas veces lo mismo. No pares de hacerte preguntas, no pares de hacerte preguntas, porque estas te van a llevar a un autorreconocimiento de lo positivo, de lo bueno que hay en ti. Y por supuesto a un autoafecto que te duplica y te potencia tu propia autoestima. La dinámica de hoy simplemente va a ser que tomes nota de estos siete puntos y reflexiones al menos como mínimo 40-45 minutos en cada uno de ellos, no parando de hacerte preguntas en cada punto. ¿De qué manera soy íntegro, soy honesto? ¿Cómo puedo, hacia dónde puedo, de qué manera puedo buscar vivir con un propósito que me haga feliz? Esto no significa que dejes el trabajo en el que estás o los estudios que estás realizando. No, no, en absoluto. Significa que tengas esa luz tintineante al final del camino, que sea tu propia meta la que te motive a continuar. Con lo cual tus estudios o tu trabajo te va a resultar mucho más ameno y más llevadero. ¿Cómo podría tomar yo responsabilidad de mí mismo? ¿Qué significa tomar responsabilidad de mí mismo? ¿Puedo pedir ayuda? ¿Quiero tomar responsabilidad de mí mismo? Porque a lo mejor ahora mismo tampoco es mi momento. ¿Puedo invocar esto desde ahora? ¿Me acepto como soy con mis defectos y mis virtudes? ¿Cuáles son mis defectos? Mis cinco defectos. ¿Cuáles son mis cinco virtudes? ¿Soy consciente de lo que hago en mi vida? ¿O vivo en un globo, en un mundo propio en el cual soy totalmente ajeno a la realidad en la que estoy? ¿Con amigos, conocidos, con pareja, con trabajo? Y si es así, ¿por qué he elegido, por ejemplo, no vivir de forma consciente? ¿De qué me estoy defendiendo, parapetando, de qué me estoy ocultando? ¿Quiero seguir estando oculto o oculta? Y hay muchas más preguntas que te podéis hacer. Lo importante que muchas de las personas, muchos de vosotros, vosotras, no Acrecentáis vuestra autoestima es porque no os paráis a haceros preguntas. Vivís tan deprisa y tan en automático que es que no os paráis a haceros preguntas. Porque dan miedo, ya lo sé. Pero si no te las haces, te quedas como estás. Si te las haces, vas a pasar un poco de miedo, un poco de vergüenza, un poco de angustia. Bueno, bueno, bueno, un poco. Sin embargo, vas a evolucionar, vas a potenciar tu autoestima, vas a crecer interiormente. Pero si nunca te las haces, cada día que no te las hagas, estarás peor que el día anterior. Y lo peor de todo, que cada vez que recabes en tu propia autoestima, te vas a dar cuenta de ello. Porque eres un ser inteligente, eres un ser inteligente y merecedor. Pues nada más, amigo, amigo. Espero haberte ayudado. Un abrazo. Hasta la siguiente.